La mejor fotografía de un OVNI desclasificada. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. El fenómeno OVNI es uno de los temas que más impacto tiene en la sociedad. Actualmente hablar sobre este asunto ya no resulta extraño debido a las diversas declaraciones sobre la que han hecho varias instituciones y agencias que investigan el espacio y lo que alberga. Uno de los casos más impactantes sobre el avistamiento de un OVNI sucedió en Calvin, Escocia. Un día de agosto de 1990, un par de excursionistas que hasta ahora han permanecido en el anonimato fueron testigos del sobrevuelo de una nave no identificada. Aquel objeto estuvo suspendido en el aire alrededor de 10 minutos tiempo suficiente para que los excursionistas tomaran una serie de fotografías sobre este acontecimiento. En la fotografía se observa que este objeto es extraño. No muestra algún tipo de estructura aerodinámica y forma en que puede impulsarse e incluso flotar. Junto a este ovni, se encuentra un jet militar perteneciente a la Fuerza Aérea del Reino Unido. Aunque no se ve en la imagen, también había un segundo jet, no se sabe si es que estos jets estaban monitoreando el OVNI o lo estaban acompañando. El caso terminó cuando el OVNI se fue de ahí a una velocidad muy alta. Las fotografías que tomaron ese día fueron enviadas a uno de los periódicos escoceses más importantes. Sin embargo, el Ministerio de Defensa logró quitarles todas las evidencias y resguardarlas. Las seis fotografías fueron sometidas a un análisis de veracidad con la mejor tecnología que se tenía en esa época y se concluyó que eran completamente reales. Aunque estas impactantes evidencias tuvieron que pasar por una larga espera de 30 años para poder ser reveladas, el gobierno del Reino Unido decidió mantenerlas en resguardo por otros 50 años, pero una de las fotografías pudo ser revelada y es la que estamos viendo en la imagen. Fue para el 2021 que el periodista David Clark, el cual es muy famoso en Reino Unido por su investigación del fenómeno OVNI, logró ponerse en contacto con uno de los oficiales de prensa que estuvieron involucrados en el caso. El nombre de este oficial es Crane Lindsay, y durante su participación en este suceso, tuvo la fortuna de obtener una copia verídica de la impactante foto. Hoy en día la fotografía de este ovni reside en las instalaciones de la Universidad de Sheffield Home ubicada al sur de Inglaterra. Esto debido a que el oficial Crane decidió donarla para aportar más a lo que es el folclore de la zona. A raíz de la revelación de la foto y las declaraciones que hubo del investigador Nick Pop años atrás sobre la existencia del caso y del mismo ovni, fue que en redes sociales hubo una ola de furor entre los internautas debido a que es la primera evidencia fotográfica de un ovni 100% real y además de que el caso está confirmado de ser en su totalidad verídico. Aunque de igual manera muchas hipótesis han surgido alrededor de la imagen en redes sociales. Muchas personas están convencidas de que es real, sin embargo otra parte tiene opiniones diferentes. Aseguran que la imagen está manipulada o que incluso no es más que un trozo de papel o una pequeña isla en medio de un cuerpo de agua y lo que pareciera ser un jet no es más que unas cuantas ramas flotando. Aunque existe la evidencia de que el OVNI en cuestión puede ser real, todavía queda como intriga que la fotografía sea verídica, en mi opinión la fotografía parece ser falsa, si se hace un análisis rápido el supuesto OVNI pareciera ser una piedra sobresaliendo de la superficie del agua. Además de que la foto puede caer en la actual tendencia de las imágenes creadas a partir de las inteligencias artificiales. Si hacemos un acercamiento al supuesto ovni, podemos ver que los bordes son completamente irregulares. No es un aparato que muestre que sus superficies son completamente planas. Parece estar mordisqueado. Eso nos dice mucho de la fotografía. Podría ser solamente el reflejo de una colina sobre un lago. ¿Ustedes qué opinan? Les agradecería si me dejaran un like y compartieran el video. También suscríbanse al canal, recuerden que todos los días estoy en investigación sobre los fenómenos paranormales y casos en tendencia que se vuelven viral en internet. Y también los espero en el próximo video donde seguramente los sorprenderé. Muchas gracias.